Estás poniendo tus zapatillas de mountain bike. Esta sí. <risa> es una escena bastante extraña. Estamos aquí sí. con la Valentina, con la gorda eléctrica y la gorda en oferta. Desinflamos neumáticos de la camioneta, 12 PCI cada uno. Las bicicletas tienen 3, 3, 3, 4 PCI. Y nos vamos a reír un rato de este día que nos vinimos a la playa a despejando un ratito de el estrés de Santiago. <risa> <risa> Ya, no estás con nada de presión. ¿Me hacen los honores, Valentina? La gorda en oferta ya andaba en la arena, así que creo que le tengo fe. Y creo que era la Valentina en esa. ¿Agarró el motor? Ahí va. La Valentina. Oh, oh. Caí corto con la rueda delantera jugando como cabros chicos en la arena. ¡Ay, oh, increíble la atracción que tiene! ¿Qué tal? Acá. <ríe> Creo que me gusta más esa bicicleta. ¿Qué onda tú y tu eléctrica bicicleta? ¿Te lo recorriste todo? <ríe> ¿Querí, querí, Dale. Es gorda y es eléctrica. ¡Buf! Oh. <ríe> anda como si nada bro permiso uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Oh, no puede ser oh. Oh. Estoy impresionado Es como una motito Se comporta a Vamos rápido, apuérate qué... oh, Voy a el cable en el piso ¿Qué esto? esta? Hay que encontrarle un saltito o algo Pareciera que los neumáticos de estas son más rápidos ¿no? o no? Sea, es muy, muy, muy guatona. Muy uh. de, se defiende esta. Voy en una cadencia que reboto. El neumático no tiene presión. Blip, blip, blip, blip. Oh, definitivamente prefiero andar en bicicleta que caminar en la arena. Es seguro más eficiente. Es una alegría esta. Están las dunas. Está el mar el imponente océano pacífico y ahí está el salto donde casi me mato de entrada oh, oh. ¡Oh! es increíble el agarre que tiene linda trata de no meterte en esas huellas porque te descontrolan caleta no me viene persiguiendo Valentina más Oh, no, ¿Cómo le va, señor? ¿Quién es? Sí. Buena. Costa de Andrés, no? verdad? Sí. Obvio que sí. Dale, dale con la eléctrica. Vos dale. bonito pero, cacha ya está ahí arriba. ¿Cómo estuvo? Bueno, es impresionante. Uh. Cambio lugarcito. Sí. <ríe> está al lado afuera. Oye, no, se tenía la e-bike. La e-bike. Yo no, no me esperé que anduviese tan bien. Dije, ya va a ser chistoso, pero no va a ser tan gracioso. Se puede bajar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Según yo, sí. Bro. Oh, qué rico ah, Como nada Vamos, Betty ¿Bety? Betty Betty, Betty 50, la Betty uh -huh. <ríe> Ah, uh -huh. aquí ah, ¿Dónde puede haber una duna que se pueda saltar rico? Que se pueda saltar bien rico uh -huh. Uh -huh. No, mi amor, a mi lado <ríe> ¿Qué tan parada esta va? No la veo. Oh, <risa> Casi no va <me> bajo. Oh. <risa> ya, ¿dónde está el salto de bici? Nos estamos desconcentrando. Vale, tira busca. ¿Y? No puedo agarrar más velocidad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vuela, vuela, vuela! Uh, ¿cómo te Con miedo. Ahora sí. Ojalá que ahora sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! La otra es saltar para abajo. Mira, a ver qué hay debajo de este ladrillo acá. Uh, de aquí para allá. Ojalá que esté suficientemente duro, yo creo que sí. ¿Para allá? and nah. Es muy entretenido. Okay. Vamos, señorita, con todo. Te voy a enseñar cómo se ah, Sí, atención. <risa> Tenle confianza y no bloqueen los frenos. Ah. Wow. Wow. ¡Eso! <risa> ¡Qué estilo, Valentina! Me asusta, ¿no veis para dónde vais? Uh. <risa> ¡Cacha! Oh, Está demasiado. Libertad absoluta por las dunas, tenéis que buscar las pendientes moderadas nomás. ¿Qué opinas, Valentina? ¿Cuál es tu impresión? Quiero una. Carlos, la Valentina quiere una fat bike eléctrica. Sí, pero tengo un germán. Son 30 kilómetros acá dentro de ser una horita. ¿De todas maneras de hecho me fijé no, no, la batería está eh, perfecta. Caminar esa tirada para arriba. Sí, son 5 minutos de caminata. Así. A buscar otro lugar. ¿Se vio muy fea la pasada ya? ¿eh? No sentí que la camioneta es más pata no puedo creer que suba por acá es <ríe> un gato esta cuestión uh. uh. uh. uh. veamos que podemos hacer en la otra esto es más entretenido. Con permiso. Oh. Me voy para atrás por el motor. Antes de saltar tengo que tocar los frenos. Sí, claro, pedale en tu e-bike mientras yo camino. ¡Dah! Más contento que Valentina con bici eléctrica. Eso ya lo escuchaba antes. Como si no fuese nada de esa suya. Anda a caminar ahí, qué lata. ¿Qué, ¿Cómo va? ¿Qué tal, andan? Esta gordita, es bien, Juan. ¿Esta es normal? Si, sí video en YouTube, jugué, ¿no? Sí. sí <risa> la Valentina estaba probando la eléctrica. Cuídate, compadre. Eso, esos de ahí son los que te quiero sacar a pasear un día, nos caeríamos de la risa. Con eso sí que te daría un paseo bueno. Porque romper la camioneta no es una buena idea. ¡Linda! Qué bueno que te gustó. Verte dar vuelta en la bici me llena de alegría. ¡Ay, ¡No, la usé demasiado! Qué rico, preciosa. pensaste? ¿Que se iba a comportar así? No, no tenía idea. No es cierto. Yo pensé que los neumáticos como eran más flacos que los de la gorda en oferta, no iban a agarrar tanto y el motor no pensé que iba a tirar de esa manera. ¿Te subió por todos lados? Tampoco. La Como que a esta no les cuesta andar en arena, nada. Yo creo que eso sí, esos golpes fuertes que se sentían, sí. los sentían las muñecas y eso yo creo que era llanta contra arena. Porque con tres PCI pasa y a fondo. Sí. Ahora el plan es no quedarse pegado, inflar la rueda y estamos listos. ¿What? Uh. <ríe> uh. ¡Epa! Ya no me das ya no te da susto No, no pero es porque confío en ti. Si te gustó la sesión de Fat Bikes, danos un like. Si tienes algún amigo que le gustan las bicicletas gorditas, compártelo. compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo gordas de este estilo. No estás incluida tú, mi amor. Oh. Nos vemos en el cerro.